Buenas tardes para todos. Mi nombre es Tatiana Portela, soy neumóloga pediatra de la neumológica. Para quienes no conocen nuestra institución, la Fundación Neumológica Colombiana es una entidad privada sin ánimo de lucro que está dedicada a la atención médica integral de pacientes con enfermedad respiratoria y está dedicada también a la promoción de la salud. Hoy les hablaremos sobre la fibrosis quística en niños y niñas. Le damos la bienvenida a todos a la Fundación Neumológica Colombiana y a la comunidad de Facebook que se conectan en vivo y agradecer mucho la participación de todos ustedes. Eh, le queremos preguntar de dónde se están conectando, si son pacientes de la neumológica, si son de otro país, eh, que empiecen a enviar todos los chats, que empiecen a enviar sus preguntas y nosotros pues estamos aquí para resolver todas las inquietudes de todos ustedes. Entonces, muy, muy bienvenidos a todos ustedes. Buenas tardes, Alexandra Ramírez. ¿Cómo andan? Qué rico que nos puedan acompañar, qué rico que puedan compartir con nosotros. Eh, es importante para la enemológica todos estos, estos Facebook Live para dar recomendaciones, para que todos estemos informados, para darles más información a todos ustedes. Es importante también que por favor... Eh, les pedimos el, de, de diligenciar una breve encuesta de satisfacción cuyo link encontrarán en la descripción de este video así conoceremos la opinión del público frente a estas actividades y temas de interés para próximas transmisiones en vivo queremos que por favor se comuniquen nos escriban en el chat las personas que estén comunicándose que se estén conectando Diana Paola Nieves Cariño. Buenas tardes, qué rico que, que estés con nosotros. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por estar conectada desde Bogotá. Queremos saber quién más está conectado. Y empiecen a, a dar todas sus preguntitas, sus inquietudes, que aquí estamos para resolverles todas las inquietudes que tengan. Vamos, 21 personas. Qué rico, qué rico, qué rico que hayan muchas más personas que estén aquí presentes, que estén aquí acompañándonos. Por favor, digan sus comentarios. Eh, sus, De dónde les llaman a ah, Joana Borges. Defunza, qué rico. También tenemos acá una mamá que, que tiene una niña que se nos atiende acá en la, en la Fundación Demológica. Art Guerrero. También es paciente de la neumológica y la hija también. Qué rico, qué rico. Gracias, gracias por acompañarnos. Estamos felices de que estén participando, de que estén compartiendo con nosotros todo esto. que Es una cosa nueva para nosotros y es importante que ustedes participen. Eh, también vamos a dar una recomendación importante que la información pues, presentada a lo largo de este video es de carácter divulgativo. Y no debe ser tomada como una sustitución de una prescripción, un diagnóstico, un tratamiento médico. La Fundación Demológica Colombiana eh, no, hace, no se hace responsable de los perjuicios ocasionados por la omisión de esta advertencia. Recuerden que ninguna charla virtual o respuesta formal, pues reemplaza la consulta médica de, de su médico como tratante. Y debe continuar todos debemos continuar la fórmula prescrita por los médicos, en caso de tener alguna duda, alguna pregunta de los síntomas o tratamientos, lo que deben es contactar con su ADPS para solicitar una cita médica. Eh, Milena Niño, buenas tardes Milena. Qué rico que estés con nosotros, que estés participando y que nos estés acompañando. Vamos a esperar unos minutos más para que se conecten todas las personas. Eh, vayan haciendo sus preguntas, vayan informándonos de dónde se están conectando. Bueno, eh, yo creo que podemos ir ahí. Acá tenemos también a Ginette Melania. Buenas tardes, Ginette. Milena Anillo. Tenemos a varios, muchas gracias, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar con nosotros, por estar conectados. Estamos dando este tiempo para que más personas se conecten, para que más personas entren. Vayan, vayan pensando sus preguntas, esto es una patología de las que vamos a hablar hoy. Eh, es un tema muy interesante, a mí me encanta, realmente es una de las cosas que me apasiona, es importante el tema que vamos a hablar eh, es una patología muy específica de, de la neumología. Eh, hoy hablaremos pues, de, sobre la fibrosis quística en niños y niñas. Entonces, eh, quiero darles así como un bosquejo así general de lo que es la patología, de lo que es el tratamiento. Pero si ustedes van teniendo algunas dudas, preguntas, anótenlas en el chat y al final de la presentación vamos a estar hablando. Tenemos a, a Paula Andrea Bujis. que no lo vamos a hablar de la fibrosis quística. Ah, tiene fibrosis quística, qué rico, qué rico. Pues vamos a hablar no solamente de fibrosis quística eh, eh, en niños, porque esto es algo que, que empieza en la patología de, de niños, pero obviamente es una patología que nosotros ya estamos haciendo la transición a los pacientes de adultos. ¿no? Entonces es importante que también participan los adultos, porque todas las dudas que tengan nosotros vamos a tratar de resolverlas. Entonces es importante, Paola, que estés con nosotros, que nos acompañes y que si tienes alguna duda, nos la puedas preguntar. Tenemos también a Claudia Patricia Ávila. Qué rico, muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, entonces vamos a hablar como en términos generales, qué es la fibrosis quística. La fibrosis quística es una patología que es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva que esta es causada por mutaciones que alteran la proteína reguladora transmembrana que se llama el CFTR. El CFTR es un canal de cloro y sodio que su alteración lo que hace es producir cambios de las secreciones de las glándulas endocrinas del organismo. Entonces, lo que, lo que hace este, este, este canal cuando se altera es que como vemos ahí en la figura, cuando funciona, entonces las secreciones, sobre todo que afecta el pulmón, están bien, son fluibles. Pero cuando está, hay un defecto en ese CFTR, hace que las secreciones, sobre todo a nivel pulmonar, se vuelven más espesas. Entonces esto produce obviamente lo que vamos a ver, que es un daño pulmonar. La siguiente. Como habíamos dicho, es una enfermedad hereditaria. Son muy Entonces, el papá tiene que ser portador y la mamá tiene que ser portadora. Esto es una parte genética. Yo les digo a los pacientes: nosotros metemos una mano en una, en una lotería y sacamos, y esa es la genética que tenemos. Tiene que haber un papá portador, tiene que haber una mamá portadora de la, de la, de la enfermedad. No tienen la enfermedad, solo son portadores. Pero pueden haber, un niño puede ser normal, sin patología. Otro puede ser portador solamente y otro puede tener la enfermedad. Entonces solamente, ahí viene la genética presente. La siguiente. Entonces, como decíamos, es una enfermedad que afecta principalmente a algunos tipos de órganos, específicamente los pulmones. Esas secreciones son muy espesas. Entonces, ahí se acumula el nivel de los bronquios como se empiezan a acumular a nivel de los bron bronquios entonces empieza ese moco se empieza a acumular ahí empieza a haber una inflamación empieza a haber una obstrucción y esto es, hay más riesgo de presentarse unas infecciones por algunos agentes patógenos estos pacientes tienen riesgo de ser colonizados por algún tipo de eh, bacteria vamos a la figura entonces vemos que están un poquito llenos de mocos de esas secreciones no solamente puede afectar y el, los pulmones, si no afectar el páncreas, los intestinos, el hígado, diferentes tipos de órganos. La siguiente. Realmente, como les decía, una de las afecciones que, o los órganos que más afecta es a nivel pulmonar. ¿Qué síntomas normalmente vamos a encontrar? Son personas o son niños que empiezan a presentar tos crónica. Muchas veces. Eh, todos los días con secreciones una tos como con flemas como con un, se le siente ahí como que le, le, le pita el pecho en algunas oportunidades vemos que están un poquito más fatigados que empiezan a tener unas infecciones recurrentes que muchas veces son neumonías el paciente a veces son hospitalizados por neumonías recurrentes las pruebas de función pulmonar pueden estar alteradas, en algunas oportunidades nosotros diagnosticamos porque hay cierto tipo de, de, de bacterias que afectan este tipo de, de pacientes que normalmente no tendrían por qué haber en el esputo en una persona que no tenga este tipo de patología. Podemos ver alteraciones a nivel de las radiografías, como se presenta ese moco y esas secreciones quedan ahí en el pulmón, entonces hay alteraciones a nivel de las radiografías pulmonares. Cuando son patologías mucho más crónicas, llamamos que se ve el hipocatismo digital. ¿Qué es eso? Son alteraciones a nivel de los dedos, lo que llaman en algunas veces, dedos en palillos de tambor. Entonces, lo que les decía, esto es, una, esto es un ciclo, círculo vicioso, en donde hay unas secreciones, si estas secreciones no salen, entonces obviamente se empiezan a acumular, empieza a haber una inflamación, empieza a haber una obstrucción, y empieza a haber un riesgo de infección. La siguiente. En algunas veces, nosotros nos damos cuenta, porque tienen síntomas pulmonares persistentes, y en, y en estos pacientes pueden tener una insuficiencia pancreática. ¿Qué es la insuficiencia pancreática? Es que el páncreas no funciona. También porque lo que habíamos hablado, estas secreciones son muy espesas. Entonces, el páncreas no funciona. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Los pacientes consumen alimentos y no se absorben a nivel de páncreas. Entonces, son personas que son desnutridas, con bajo peso, fallan el crecimiento y lo que necesitamos es dar unos suplementos a nivel de las enzimas Pueden también tener... Alteraciones a nivel hepáticas, alteraciones a nivel de otros tipos de órganos, eh, órganos eh, los senos paranasales, los órganos sexuales. Existen diferentes alteraciones que pueden presentarse en la fibrosis quística. La siguiente. Entonces, es súper importante los tratamientos. El médico cuando... Da un diagnóstico de fibrosis quística, ¿qué es lo que hace? Normalmente en el comienzo cuando empiezan a presentar ese tipo de síntomas respiratorios, lo que hacemos es dar son una unas nebulizaciones. Entonces son soluciones que las tenemos que nebulizar. Pero lo importante no solamente es que las nebulicemos, sino que hagamos un tipo de terapia. Como vemos aquí en la figura, unas veces las secreciones son espesas. Entonces, ¿qué hacen las, las soluciones cuando las nebulizamos? lo que hace es hidratarse, entonces ese moco se, se vuelve más fluido y en la terapia lo que hace es precisamente sacar todo ese tipo de secreciones del pulmón para que haya menos riesgo de infección. La siguiente. Realmente es muy importante y hay unos objetivos claros que tenemos en el tratamiento. Lo que más les recalcamos en las terapias respiratorias diarias. Los pacientes tienen que nebulizarse con algún tipo de sustancias. Después, de algunos, algunos médicos ponen las soluciones hipertónicas o el tornaza alfa. Después hacemos la terapia. Entonces, primero siempre las nebulizaciones hipertónicas. Después de que esas secreciones estén más fluidas, hacemos la terapia y lo que hacemos es sacar todo ese tipo de secreciones. Lo ideal es que esas terapias se hagan por la mañana y por la noche. Especialmente nosotros recalcamos las terapias en la mañana. ¿Por qué? Porque en el día nosotros hacemos actividad, vamos a ver que la, el ejercicio también es una forma de terapia que ayuda a botar la flemas. Pero por la mañana, por la noche cuando estamos acostados, hay más riesgo de esa acumulación de secreciones. Es importante que sigamos los tratamientos médicos crónicos. Nosotros a nivel de, de, de los neumólogos lo que hacemos es dar soluciones hipertónicas o la donasa alfa para nebulizar, hacemos la terapia respiratoria y hay otros tipos de tratamientos. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen una insuficiencia pancreática, que es lo que habíamos hablado anteriormente, que el páncreas no funciona, entonces tenemos que dar unos tipos de enzimas. ¿Para qué? Para ayudar que los alimentos, que, no, que como el, el páncreas tiene esa insuficiencia pancreática, ayude a absorber mejor los alimentos y podamos mejorar el índice de masa corporal, porque todos sabemos que si nosotros estamos mejores a nivel de mejor alimentación, pues tenemos menos riesgos de presentar infecciones respiratorias o que haya una colonización por algún agente patógeno Es importante el ejercicio, no solamente por el acondicionamiento físico, sino que con la actividad física nosotros ayudamos y es una forma adicional de terapia respiratoria. Es importante una hidratación, una buena hidratación. ¿Por qué? Porque lo que habíamos hablado, esas secreciones son espesas, son pegajosas, entonces lo que hace tenemos que tomar mucho líquido para tratar de hidratar esas secreciones. Es importante que tengamos el esquema de vacunación completo y vigilar los signos de alarma, que ahorita más adelante les voy a hablar de los signos de exacerbaciones, que es lo que más nos preocupa a nosotros los neumólogos, porque hay un riesgo, de infección y obviamente un riesgo de daño pulmonar y esto obviamente deteriora la calidad de vida de los pacientes. Y es importante que este tipo de pacientes hagan un seguimiento periódico por los diferentes tipos de áreas. La siguiente. Hay unas señales de alarma que es importante que tengamos en cuenta. Nosotros decimos que es importante que los pacientes se nebulicen, que hagan la terapia, que dejemos ese pulmón limpio de secreciones, porque cuando quedan esas secreciones o cuando estamos colonizadas por algún tipo de bacteria, pues hay más riesgo de infecciones recurrentes y esto lleva a un deterioro pulmonar. ¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener pendientes? Cuando estos pacientes, que estos presentan mucha tos y muchas secreciones, estas secreciones muchas veces son más espesas, más purulentas, entonces normalmente el, el, la persona o el niño empieza a toser y a botar secreciones como más claritas y empiezan a verse que las secreciones son más espesas, son más de color verde, empieza a haber un aumento de la tos, empieza en algunas ocasiones puede haber fiebre, no siempre es fiebre, pero en algunas ocasiones ah, pueden haber fiebre, el niño se empieza a fatigar mucho más de lo normal, empieza a deteriorar la calidad de vida, no tolera mucho el ejercicio, eh, las pruebas de función pulmonar pueden estar disminuidas, puede haber un poco de hiporexia, o sea que disminuye el apetito, el niño ya no está comiendo bien. Son signos de alarma de que pueden tener una exacerbación. Estas exacerbaciones usted se debe consultar al médico porque se debe tratar con antibiótico para evitar que se nos complique y que haya un deterioro a nivel pulmonar. La siguiente. Es muy importante... Los diagnósticos oportunos. Nosotros en Colombia, eh, en algunos otros países existe el tamizaje neonatal que lo que hacen es que cuando nace uno, en algunas oportunidades se toma una secreción del talón de los niños y se identifica y se sospecha que puede haber una fibrosis quística. Nosotros aquí en Colombia no lo tenemos, estamos en, en ese trámite de, de tratar de, de implementarlo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros primero nos identificamos y las características clínicas ante la sospecha de fibrosis quística, que es lo que decíamos. Los pacientes que tienen mucha tos, los niños que tienen muchas infecciones recurrentes, que tienen eh, que no mejoran, que muchas veces en algunas oportunidades eh, les dan inhaladores, les dan medicamentos, les dan jarabes y el niño persiste con los síntomas. Tiene que ser hospitalizado en varias oportunidades. El niño no mejora peso. El niño va deteriorándose y no crece solamente son sospechas que no puede tener fibrosis quística. ¿cómo lo diagnosticamos? lo que hacemos es unos electroentos en sudor, ¿qué es lo que hace? se pone en el brazo de, de, del niño, es como un reloj o algunos ponen una gasa y lo que hacen es una sustancia que estimula que haya una sudoración, se analiza ese sudor cuando analizamos ese, ese sudor y están las cifras elevadas podemos sospechar que tienen fibrosis quística ante la clínica y los exámenes alterados tenemos una sospecha de fibrosis quística que lo que tenemos que seguir haciendo es hacer una valoración genética un secuenciamiento genético como habíamos dicho anteriormente esta es una patología que tiene es genética entonces existen muchas mutaciones no todos los pacientes de fibrosis quística son iguales ustedes o verán unos pacientes que son un poco más graves otros que tienen son más leve pero eso depende de las mutaciones existen diferentes tipos de grupos de mutaciones. En este momento hay en el mundo más de 3.000 mutaciones. Entonces, de acuerdo a las mutaciones, también está la gravedad. Algunos pacientes tienen unas mutaciones muy leves que tienen unos síntomas respiratorios suaves. Algunos tienen unas mutaciones que son mucho más graves, que tienen no solamente manifestaciones pulmonares sino también gastrointestinales. Entonces, existen diferentes tipos de mutaciones. Entonces, es importante identificar con el acompañamiento de genética, hacer un secuenciamiento genético para determinar qué tipo de mutación tiene el paciente. Es importante el tratamiento, lo que hemos hablado. Entonces, identificar, dar un diagnóstico de, de, de fibrosis quística y iniciar un tratamiento lo antes posible. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que los pacientes que son tratados desde el ojo, desde bien bebés, tienen un mejor pronóstico. Hace muchísimos años, estos pacientes se morían muy rápido y muchas veces no se sabía qué era, que por qué se morían. Eh, esta, esta patología realmente es relativamente nueva, eh, por eso nosotros, muchos los neumólogos pediatras, tenemos una cantidad, un volumen grande de este tipo de pacientes. Los de adultos no es tanto, pero estos niños... Están haciendo la transición a nivel de, de, de neumólogos y adultos. O sea, por eso también es importante que los adultos conozcan la patología porque de esto depende el pronóstico de vida. Entonces, se da cuenta que cuando se inician tratamientos a pronta edad lo, es, es mejor la calidad de vida y el pronóstico es mucho mejor. Es importante las neumonizaciones hipotónicas, la terapia respiratoria, lo que más reforzamos, que se dan cuenta de que nos damos cuenta que mejorando y reforzando esa parte, tenemos un lo mejor pronóstico. Los pacientes que tienen una insuficiencia pancreática, entonces muchas veces requieren los tipos de enzimas para mejorar la parte a nivel nutricional. Y de todos modos, eso es un conjunto. Nosotros no trabajamos solo los neumólogos, sino tiene que ser en un equipo, un equipo multidisciplinario. Necesitamos un neumólogo pediatra, un gastroenterólogo pediatra, un endocrino una nutricionista, una terapeuta respiratoria, guía, trabajo social. Entonces es importante que tengamos todos, tra trabajemos en equipo, pero no solamente nosotros, la parte médica, sino también el apoyo. Eso es básico, realmente eso es algo que es el pilar fundamental de todo esto. Tenemos que trabajar en equipo, nosotros con ustedes, con las familias. Esta es una enfermedad difícil, Sí, es una enfermedad difícil. Es una enfermedad que obviamente muchas veces es desgastante, que es importante. Nosotros reforzamos de las terapias, pero, pero cansan. No sabe que no es fácil todos los días hacerse el mismo tratamiento, todos los días hacerse las terapias. Es difícil. Pero nosotros reforzamos eso, pero es importante el apoyo familiar. No se trabaja solo, se trabaja en equipo. y Con el equipo nosotros hacemos un conjunto y trabajamos y vamos de la mano. Vamos de la mano Apoyando a la familia, apoyando a nuestros pacientes, para que obviamente tengamos mejor pronósticos, mejor calidad de vida y mejores resultados a nivel pulmonar. Siguiente. Creo que esto era esto era lo último que, que teníamos a nivel de fibrosis quística. Es es importante que ustedes tengan que empiecen a hacer todas las preguntas. Eh, tenemos la sesión de preguntas, aquí estamos dispuestos a resolver todas las preguntas y las dudas que se tengan eh, por favor vean haciéndolas en el chat y nosotros vamos resolviendo, tenemos a una pregunta Chiley Guerra Mesa, gracias Chiley por participar con nosotros, gracias por estar acá y nos hizo la siguiente pregunta, los niños con fibrosis quística deben tomar o no suero pedialítico a ver, es muy importante que estos niños, como yo les decía, son niños que obviamente eh, es importante hidratarlos. Y no solamente hidratarlos, una de las cosas que uno se da cuenta y una de las preguntas que nosotros les hacemos a los pacientes o a los papás de los pacientes es la sudoración excesiva. En algunas veces los niños sudan muchísimo y como se empezó a descubrir esta enfermedad realmente fue porque los, las mamás que se empezaban a dar besos a los niños y quedaban con los labios salados o como se les veía los granitos de sal entonces ahí empezaron a darse cuenta entonces es importante hidratar a los niños porque también tienen como tienen una sudoración excesiva tienen más riesgo de deshidratarse no es que tengan que darles el suero pedial y de cualquier tipo de suero oral pero sí que se hidrate que se hidrate mucho sobre todo los pacientes que van a tierras calientes entonces muchas veces en tierra caliente nosotros recomendamos mucho, mucho líquido y en algunas oportunidades nosotros les, les recomendamos que en los teteros les apliquen un poquito de sal, por lo que decíamos que obviamente son sudoración excesiva y se nos pueden deshidratar los, los pacientes. Art Guerrero, gracias por participar, gracias por estar, él fue, yo creo que fueron de las primeras personas que saludamos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver la pregunta que nos hace. ¿Con una broncoscopia se puede identificar la fibrosis quística? Con la fibrobroncoscopia no se identifica la fibrosis quística. La fibrosis quística la identificamos ante la clínica, ante los exámenes de, de, que, que tengan positivos, que son los electrolitos en sudor, ante las, eh, el estudio genético. Con eso identificamos un paciente de fibrosis quística. ¿Por qué le hacemos la broncoscopia? ¿Qué es la broncoscopia? Es un procedimiento que es invasivo, que lo que hacemos es que muchas veces nosotros no identificamos algún agente patógeno. En este tipo de pacientes lo que hacemos es pedirles esputos continuos, cada tres meses, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar que de pronto no haya algún agente patógeno, alguna bacteria que tenga el paciente y que no la tratemos y esto nos puede hacer más daño. Entonces en algunas oportunidades la broncoscopia nos ayuda porque nosotros no sabemos, o sea, le pedimos el esputo a los pacientes y no sale ningún tipo de bacteria. Entonces, ¿qué hacemos? La broncoscopia lo que hace es, los niños están sedados, los niños están dormidos, visualizamos a nivel pulmonar y lo que hacemos es introducir un poco de solución salina, aspiramos y eso lo analizamos. Entonces, miramos a ver si tiene algún tipo de bacteria, parásito, hongo. Entonces, con esto identificamos, si hay algún agente patógeno que normalmente en el espíritu no sale. Cuando vemos que los niños tienen exacerbaciones frecuentes, que no sabemos qué tipo de bacteria tienen los pacientes. Patti, Arequipa, gracias por participar, gracias por estar con nosotros, gracias por las preguntas que hacen, realmente son preguntas muy interesantes, que es importante que todos participen y que les pueda, podamos resolver algunas de las inquietudes que ustedes tengan. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Los niños con fibrosis quística deben ponerse la vacuna de COVID? Eh, esto me parece muy interesante. Realmente cuando, cuando empezamos, a, cuando yo empecé a analizar este tipo de, de... Yo decía, ¿qué les digo? Yo dije, me parecería interesante que me preguntaran eso. Les voy a decir la realidad. Nosotros, cuando empezamos la pandemia, las personas que trabajamos en fibrosis quística, nosotros tenemos un, un grupo interdisciplinario, estamos súper preocupados por estos pacientes, porque nosotros sabemos que las infecciones respiratorias pueden causar exacerbaciones. En alguna época cuando hubo la pandemia del H1N1, hay varios artículos donde están reportando que algunos pacientes se complicaron, algunos pacientes iban a las UCI y obviamente se nos, se nos habían muerto. Cuando empezó la, la, el COVID, nosotros estábamos totalmente paniqueados, como se dice, porque obviamente pensamos que los pacientes se nos iban a complicar. Pero realmente fue asombroso que no es una realidad. No solamente en los niños, sino en los adultos. El COVID cuando nosotros comenzamos, entonces nosotros nos damos unas recomendaciones súper estrictas, tienen que tener aislamiento, no pueden salir, nada, porque obviamente teníamos el riesgo de que estos pacientes se nos fueran a complicar. A nivel del COVID en los niños en términos generales, no vamos a hablar solamente de fibrosis quística, por ejemplo, gracias a Dios los síntomas son mucho más claros los que se ven. O muchas veces son asintomáticas, ustedes se darán cuenta que los, hay veces que los papás tienen, presentaron COVID, tienen pruebas positivas y el niño no tuvo síntomas o tiene una prueba negativa. Entonces, obviamente, realmente el COVID con nosotros, gracias a Dios, eh, no, nos, no, se, no se nos complicó a los pacientes. Eh, obviamente sí tenemos y damos las medidas de, de, de recomendaciones, es más grave para nosotros los adultos que para ellos. Pero lo que decimos a nivel de la vacuna de COVID solo está indicado para los niños a partir de los 16 años. No está a partir, ninguna parte del mundo está aprobada solamente cualquier tipo de vacuna una a partir de los 16 años. Entonces, los niños menores no hay posibilidad de que se vacunen. Están en estudios, hay, hay unos estudios especiales, hay una de las vacunas que, que ya se están a, aprobando para los mayores de 12 años, se están haciendo algunos estudios en niños más pequeños. Pero por lo menos en niños no hay, no se aprueba a partir de los sino a partir de los 16 años la vacuna de COVID. Pero eso es algo que de pronto nos, nos dio como un respiro porque realmente eh, tanto los pacientes de fibrosis quística como los niños en general, eh, la patología o la infección por, por la COVID fue mucho más leve para nosotros. Mauricito Pascuelito. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, buenas tardes, saludos cordiales, porque las personas que tienen fibrosis crística no pueden tener hijos. No pueden tener hijos, pueden tener hijos, claro que sí pueden tener hijos. Lo que pasa es que obviamente lo que habíamos hablado es una patología genética. ¿Pueden tener hijos? Sin que nosotros, porque como tiene que haber un papá portador y una mamá portadora, para que haya un paciente con fibrosis quística. Si yo tengo fibrosis quística y la persona, mi pareja, no tiene fibrosis quística ni es portador de fibrosis quística, hay un riesgo muy bajo. Pero si el, la persona es que muchas veces nosotros no sabemos genéticamente con quién estamos. Si esa persona puede ser portador de fibrosis quística y yo tengo fibrosis quística, pues el riesgo es altísimo, es muy alto. Lo que pasa es que las personas, dos, dos pacientes de fibrosis quística, pues el riesgo sí es alto de, de que presenten algún tipo de, pues de que los hijos también se con fibrosis quística. Y realmente nosotros recomendamos muchísimo, esto es algo como una, algo adicional, es que los pacientes con fibrosis quística no deben estar juntos. Porque esto muchas veces, por lo que habíamos hablado anteriormente, los agentes patógenos pueden empezar a, a repartirse unos con otros, entonces por eso no deben estar, deben estar aislados unos de otros. David Gómez, gracias David, gracias por estar con nosotros, gracias por participar. La pregunta de David es, ¿cuántas veces al día debe hacerse la terapia respiratoria? ¿Requiere medicamentos especiales? Lo ideal es que este tipo de pacientes se hagan dos veces al día las terapias, por la mañana y por la tarde. La más importante es la de la mañana, lo que habíamos hablado anteriormente, solamente pues obviamente las secreciones en la noche, ustedes se van a dar cuenta de este tipo de pacientes que en la mañana botan más flemas, porque pues en la noche, como no tenemos movimientos, se empiezan a acumular a acumular, a acumular este tipo de secreciones. Entonces, lo ideal es que en la mañana sea más, como más fuerte esa, esa terapia, y en la tarde, se hacen dos veces al día. ¿Deben tener medicamentos especiales? Sí. Siempre tienen que ser nebulizados antes de nebulizar para que esas secreciones ese mojo que es espeso, que es pegajoso, empieza a hidratarse y podamos lograr botar las secreciones. No solo la terapia sola sirve. No, tenemos que hacer unas neumulizaciones antes de la terapia respiratoria. Mercedes Vargas Pineda. Ay, saltó la, la, la pregunta. Bueno, seguimos con la pregunta de Miguel Ángel Peña. Gracias Miguel Ángel por participar. Doctora, buenas tardes. Soy Miguel Peña desde Ecuador. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico que estén desde Ecuador con nosotros! Realmente bienvenido. Muchas gracias por participar. Si bien la esperanza de vida aumenta, ¿conocen ustedes si existen estudios en el mundo para la búsqueda de la cura de, la, de esa enfermedad? Realmente cura no existe. Es muy triste, pero cura no existe. Realmente eh, lo que hacemos son tratamientos para, para mejorar la calidad de vida. No existe una cura, realmente las enfermedades genéticas es, es un poquito complicado. Eh, algunos tipos de, hay unos tipos nuevos de medicamento, hay unos estudios que hacen que depende del tipo de mutación. No cura, no cura. Lo que hace es como tratar como el defecto de la proteína y, pero si lo dejamos de tomar, otra vez con lo mismo. Pero realmente cura, cura como, como hay. Realmente lo que hacemos es tratar, y lo que les digo, existen ahorita unos nuevos medicamentos que depende del tipo de, de mutaciones que existen hay ciertos tipos de tratamientos pero muchas gracias Miguel Ángel por participar y por estar desde Ecuador con nosotros Chile y Mesa Chile Guerra Mesa, gracias por preguntar, gracias por estar con nosotros doctora, otra pregunta, mi hijo le ha salido pseudomonas, glucodelia cepacia, pepsiella pero últimamente le ha salido E. coli en los esputos y los tomó la fisioterapeuta ¿Por qué pasa esto? A ver, lo que nosotros decíamos, chile, es que muchas veces son pacientes que todo lo que tú me estás diciendo, toda la pseudomona la rucotela, la cepacia, la clepsiela o bueno, los otros tipos de bacterias, son bacterias. Y muchas veces este tipo de bacterias en el momento, por eso es tan importante hacerle los esputos periódicamente, para identificar estas bacterias y tratarlas de... de, de, de y combatir Nosotros les damos cierto tipo de tratamientos. En algunas oportunidades no logramos combatirlas. Y esas bacterias aparecen ahí y se quedan ahí. No es que nunca las, las tenemos permanentemente. Puede que un paciente sea colonizado, por ejemplo, por sus tumores Entonces, siempre va a ser colonizado porque es muy difícil en algunas veces tratar de erradicar. Lo que tratamos es erradicar, dándole ciclos de antibióticos, vía oral. Y en algunas veces lo que tratamos es con antibióticos iv y en algunas veces lo que hacemos es disminuir la carga bacteriana, es más eso, pero en algunas veces son pacientes colonizados. Y lo que tratamos que es que tratar las exacerbaciones, pero lo ideal es que no lleguemos a ese punto de, de colonizaciones y evitar obviamente que se nos esté complicando porque ese tipo de pacientes tienen un poquito más riesgo de complicaciones, tienen un poco más riesgo de exacerbaciones frecuentes y obviamente esto lleva a un poco más deterioro a nivel de las pruebas de función pulmonar otra pregunta acá estamos para tratar de resolver todas las preguntas me encanta que estén con ustedes que me encanta que estén participando con todos con nosotros porque realmente aquí estamos es para eso para tratar de resolver las inquietudes que muchas veces solamente tenemos muchas inquietudes el tiempo de las consultas son muy cortos y en algunas veces nosotros ni sabemos cómo preguntar muchas veces al médico todo lo que tenemos por dentro este es el momento donde ustedes pueden participar donde pueden hacernos las preguntas y donde nosotros trataremos de resolver todas las inquietudes. Bueno, tenemos a, a Belén Solís. Gracias Belén por estar con nosotros. ¿Un paciente de fibrosis quística puede empeorar si está solo en casa? No, realmente no es que tengan estos pacientes que tengan que tener un cuidado permanente. Eh, son niños normales, o sea, son niños que pueden convivir, no con otros pacientes de fibrosis quística, no pero pueden convivir con otros niños, pueden estudiar normal, pueden hacer su vida deportiva eh, y entre más hagan deporte, entre más hagan actividad, mucho mejor. Eh, es importante que obviamente sí, y lo que más les recalco es las terapias respiratorias y obviamente los niños pues tenemos que tener el apoyo familiar, ya de pronto los adultos son personas que ya de ellos mismos solo se hacen la terapia respiratoria, no la hacen con, con los papás. Pero, pero los niños pequeños, pues en, damos el apoyo del papá, necesitamos el apoyo de, de las de, que nos ayuden con las nebulizaciones, que nos ayuden con la terapia. Pues en algunas veces las hacen los papás, porque yo soy mucho más experto que ni siquiera las terapeutas, porque toda la vida han estado dando, tratando a los pacientes. Y es importante también que los pacientes que, por ejemplo, tengan eh, enzimas pancreáticas, cada vez que se les tomen los alimentos, porque se tienen que tomar antecitos de los alimentos, entonces tienen que estar en eso como también un apoyo familiar, pero no hay complicaciones, o sea, no son niños, son niños normales, son niños iguales como otros. Realmente gracias por conectarse, seguimos en nuestras redes sociales, pues para conocer todas sus inquietudes, es importante que ustedes participen y que sigan haciéndonos todas las preguntas que... Que tengan, que aquí estamos para resolverlas. estamos aquí para resolverlos. Entonces, gracias por participar, gracias por estar con nosotros. Eh, si tienen otras dudas, otras inquietudes, por favor. Tomos a todos los participantes, muchas gracias por conectarse. Esta sesión de tomos queda grabada y en, en Facebook, pueden verla y repetirlas en otro momento. Eh, recuerden siempre seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para estar, en tan, eh, estar a, al tanto de nuestras publicaciones y contenidos. No olviden eh, compartir este, estos videos. Les pedimos que por favor diligencien la encuesta de satisfacción que encuentran en el cabezado este video para conocer la opinión del público y sus temas de interés para las próximas transmisiones. No olviden solicitar sus citas y controles en la neumológica, la Fundación Neumológica Colombiana cuenta con modalidades de asistencia presencial o teleconsulta y estamos llevando a cabo la atención de nuestros pacientes bajo todos los protocolos de bioseguridad para que acudan de forma segura, no hay riesgos. Bueno, eh, ah, y acá tenemos otra pregunta. Hicieron otras, otras preguntitas, pero creo que ya son las últimas. Entonces vamos a, a terminar como las últimas preguntas. Eh, es importante que todos escriban. Si tienen algún tipo de inquietud, vamos a tratar de, de resolver eh, las inquietudes que ustedes tengan. A ver tiene Aga Guerrero que él está participando que están ahí presentes desde el comienzo muchas gracias por participar. ¿Qué si tengo otra pregunta? ¿Para los niños con fibrosis quística puede haber un trasplante como cura? A ver, eh, realmente el trasplante pulmonar eh, aquí en Colombia solamente está para las personas adultas. Nosotros en niños no tenemos trasplante pulmonar. Pero es importante que muchas veces los, patentes, los pacientes que tienen una patología muy crónica, o sea, que tienen un daño pulmonar muy severo, eh, tienen una posibilidad de trasplante pulmonar. Obviamente esto es un, un tratamiento eh, complicado, realmente tiene que, no es que sea que nos cambien el pulmón y listo, ya se nos solucionó el problema, no, realmente necesitamos una rehabilitación, necesitamos que sean pacientes superjuiciosos, que sea pacientes constantes, porque ellos requieren otro tipo de tratamiento, necesitan medicamentos, o sea, es una, es una patología, pero sí, obviamente los pacientes que tienen esas patologías crónicas tan severas, eh, nos ayudan nuevamente a cambiar la calidad de vida de nuestros pacientes, pero solo los tenemos aquí en Colombia en adultos. Otra preguntita, ya estamos como cerrando las últimas preguntas. Entonces, Belén Solís. Gracias, Belén, por participar. Si se reactivaran las clases presenciales, ¿se podría asistir o no? ¿O hay mucho riesgo para los, los pacientes de fibrosis quística? A ver, realmente con, con ellos, eh, no solamente con los pacientes de fibrosis quística, nosotros nos dimos cuenta que en la parte eh, de los niños, eh, la parte escolar no fue lo mismo a nivel virtual que en el presencial. Y realmente interactuar con los otros niños, eso hace parte del desarrollo. Entonces eso es algo que tiene mucha controversia, porque obviamente es difícil seguir esa virtualidad en forma permanente y es algo que vamos a tener que convivir con esta pandemia, con este virus, porque esto va para muchos años. Realmente esto se va a extender eh, por mucho tiempo más y no podemos tener nuestros niños muchas veces en una cápsula donde no podemos que no se nos infecten, que no se nos compliquen, pues eso es lo ideal. Eh, realmente el riesgo es igual que los otros niños, lo que decíamos, realmente con el COVID no hay tanto problema porque los niños en términos generales no se nos han complicado, los niños en términos generales eh, dan muchas veces son asintomáticos o síntomas más leves como una gripa y también lo mismo en los pacientes con fibrosis quística. Los pacientes que en varios estudios en otros países que, se, que han reportado es que también son síntomas mucho más leves si se presentan y no o se han complicado ni tienen una alta mortalidad ni nada. Entonces pueden asistir, realmente eso es muy relativo porque algunos obviamente padres dicen definitivamente yo no llevo a mis hijos, yo no los asumo al riesgo porque realmente no es tanto riesgo para los niños sino para nosotros los adultos. Ellos son transmisores, todos los niños son transmisores y los, los que nos pueden, podemos cumplir son nosotros, los, los, los, complicamos, los, los adultos. Entonces pues obviamente sí, con todos los protocolos de bioseguridad, con eh, las medidas eh, que, que nos garanticen que realmente podemos tener a los niños seguros en los colegios, pueden asistir al colegio sin, sin mayor riesgo. Bueno, vamos ahí, siguen haciendo preguntas, qué rico que estén participando. Muchísimas gracias por, tu, por la participación. Patofá, tengo una niña de casi cinco años, pero siento que le dan mucho medicamento, sobre todo el aerosol de bromuro, salmeterol, pero yo solo lo analizo con alfa y bromuro, y ella está bien, estoy haciendo bien. A ver, eh, realmente eh, lo que les decía en un comienzo, pues aquí no vamos a, a juzgar ningún tipo de tratamiento, ni les voy a decir que está bien y que está mal, eh, tenemos que de todos modos tener muy claro el diagnóstico, Realmente muchas veces, eh, si son pacientes con fibrosis quística, solo con fibrosis quística, pues lo que más nos va a beneficiar son las nebulizaciones y la terapia respiratoria. Lo que pasa es que muchas veces estos pacientes de fibrosis quística también tienen un componente asmático. Entonces muchas veces necesitan los inhaladores. Los otros tipos de inhaladores, como, eh, como nos decían, zona, butamol, el zona el sabutamol, el bromuro porque esto nos ayuda más en la parte como de, de, del asma, no tanto de la fibrosis quística. En algunas veces nosotros usamos el salbutamol antes de las nebulizaciones hipertónicas. ¿Y ¿Por qué las usamos? Porque realmente son soluciones que tienen mucha sal. Entonces, como tienen mucha sal estas soluciones, entonces muchas veces dan un poquito de tos a los niños. Entonces, por eso usamos el salbutamol en algún tipo, cuando hacemos antes de las nebulizaciones hipertónicas para ayudar a las terapias. Pero es importante que ustedes esas dudas específicas se las den a los médicos, porque lo, que, lo ideal no es acá yo decirles que con qué deben tratar a los pacientes, sino más o menos que sí es bueno las nebulizaciones, de todos es importante los inhaladores, porque muchas veces tratamos otro tipo de patologías, no solamente de fibrosis físicas, sino que tienen un componente asmático. Yo creo que son las últimas preguntas, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por eh, participar con nosotros, por estar con nosotros en este Facebook Live, eh, muchas gracias a todos por participar, eh, recuerden que eh, acá estamos para, para atender a todos ustedes, gracias por conectarme y feliz noche para todos.